¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de español Este es el video número 5 Dedicado al presente de los verbos regulares terminados en AR En esta ocasión tenemos 12 nuevos verbos regulares que terminan en AR Y vamos a ver de una forma muy práctica su conjugación Vamos a empezar con el verbo escuchar Yo escucho Tú escuchas él, ella, usted escucha, nosotros, nosotras escuchamos, vosotros, vosotras escucháis, ellos, ellas, ustedes escuchan. Estacionar. Yo estaciono, tú estacionas, él, ella, usted estaciona, nosotros, nosotras estacionamos. Vosotros, vosotras estacionáis. Ellos, ellas, ustedes estacionan. Estudiar. Yo estudio. Tú estudias. Él, ella, usted estudia. Nosotros, nosotras estudiamos. Vosotros, vosotras estudiáis. Ellos, ellas, ustedes estudian. Evitar. Yo evito. Tú evitas. Él, ella, usted evita. Nosotros, nosotras evitamos. Vosotros, vosotras evitáis. Ellos, ellas, ustedes evitan. Explicar. Yo explico. Tú explicas. Él, ella, usted explica. Nosotros, nosotras explicamos, vosotros, vosotras explicáis, ellos, ellas, ustedes explican. Felicitar, yo felicito, tú felicitas, él, ella, usted felicita, nosotros, nosotras felicitamos, vosotros, vosotras felicitáis. Ellos, ellas, ustedes felicitan. Firmar. Yo firmo. Tú firmas. Él, ella, usted firma. Nosotros, nosotras firmamos. Vosotros, vosotras firmáis. Ellos, ellas, ustedes firman. Fumar. Yo fumo, tú fumas, él, ella, usted fuma. Nosotros, nosotras fumamos, vosotros, vosotras fumáis, ellos, ellas, ustedes fuman. Ganar. Yo gano, tú ganas, él, ella, usted gana. Nosotros, nosotras ganamos. Vosotros, vosotras ganáis. Ellos, ellas, ustedes ganan. Gastar. Yo gasto. Tú gastas. Él, ella, usted gasta. Nosotros, nosotras gastamos. Vosotros, vosotras gastáis. Ellos, ellas, ustedes gastan. Gritar. Yo grito, tú gritas, él, ella, usted grita, nosotros, nosotras gritamos, vosotros, vosotras gritáis, ellos, ellas, ustedes gritan. Hablar, yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan Bueno y volvemos al primer eh, verbo, el verbo escuchar con el que empezamos este video Bueno amigos les recuerdo que este material lo pueden adquirir si visitan mi tienda de Teachers Pay Teachers La tienda se llama Magical Spanish Aquí abajo en la descripción de este video les dejo un enlace para que puedan visitar la tienda y ver qué material tengo para la enseñanza o el aprendizaje del español. Una vez más, este es el video número 5 del presente de los verbos regulares terminados en AR. Yo espero verte en nuestra próxima clase con otros 12 nuevos verbos en tiempo presente para su conjugación en español. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en un próximo video. Hasta pronto amigos, nos vemos.